No, a mí no me gusta discutir por el, por el lenguaje y cada uno utilizará el suyo, pero eh, cuando se suspenden unos derechos y más allá, cuando el levantamiento de la suspensión de esos derechos no se hace con carácter retroactivo respecto a unas cantidades económicas que haya perdido un colectivo trabajador, pues es un recorte. Pero… <coughs> Más allá de esto, bueno, a mí me preocupa escuchar que la solución no va a venir de una proposición no de ley, ¿vale? La solución no va a venir de una proposición no de ley, ni de la nuestra, ni de su enmienda, porque la solución, efectivamente, la tiene que dar el Gobierno. Pero el Gobierno tendrá que dar una solución a este asunto, sí, el Gobierno tendrá que dar una solución a este asunto. Es su responsabilidad, pero tendrá que hacerlo escuchando al Parlamento, digo yo. Y las proposiciones no de ley tienen esa función, entre otras, instar al Gobierno vasco a que haga una serie de cosas. Y me parece que decir en el Parlamento que las soluciones a los problemas que se planteen o que los grupos parlamentarios traen a la Cámara no van a venir por las iniciativas parlamentarias del Parlamento, pues es devaluar de absolutamente la labor del Parlamento y convertirlo en un teatro donde venimos a escenificar determinadas posiciones y ya está. Y a mí me parece que el Parlamento debería ser otra cosa diferente que un simple teatro. Y me parece que cuando los grupos, en este caso el grupo proponente, traemos traen iniciativas, instando al Gobierno, son para presionar al Gobierno a que haga cosas, que creemos que son las que se tienen que hacer. Y en este momento hay una mayoría parlamentaria que ha acordado una transacción. Una mayoría parlamentaria, además, bastante heterogénea, ¿no? Tenemos al Partido Popular, a E.H. Bildo y a los partidos de mi coalición, el Carrequín Podemos. Efectivamente, pero hemos acordado una transacción con una serie de reivindicaciones que además vienen del colectivo afectado y que son justas. Y si el problema es de cantidades económicas, como se ha dicho aquí, y sobre todo de pagar esas cantidades económicas perdidas en el tiempo, no hay ningún problema, señora Larrauri. No hay ningún problema, porque precisamente los afectados han dicho que están dispuestos a negociar y en la iniciativa, en la transacción que se, que se presenta, se habla de plan de plazos. Y, por lo tanto, esa cantidad de dinero que se les ha recortado, que se les ha recortado, y que pretendemos que se acabe con ese recorte y que se devuelva, se puede negociar y se puede negociar su devolución en plazos, si ese es el problema. Eh, y por lo tanto, nosotros decimos que lo que ustedes plantean, la enmienda que ustedes plantean, no es, no es conveniente y no es lo que tenemos que aprobar hoy. En primer lugar, porque como decía antes, no va a tener efectos retroactivos. Y, por lo tanto, esas cantidades nada nos garantiza que las vayan a recuperar. Y, en segundo lugar, porque nos parece que dejan las manos absolutamente abiertas al Gobierno para decirnos en los presupuestos que hay otras prioridades y que no hay disponibilidad presupuestaria. Y hay una contradicción, porque yo hoy aquí he escuchado que ya no estamos en la situación del año 2012, que estamos en situación mejor, pero a la vez he escuchado que estamos, de boca suya, que estamos en un marco Creo que ha dicho de, de ajuste económico. No sé exactamente la expresión que ha utilizado. Y entonces nosotros no estamos de acuerdo. Se ha aumentado la recaudación. Se aumenta el PIB, es decir, aumenta la riqueza del país. ¿Por qué tenemos que mantener este recorte a un colectivo trabajador? Y la iniciativa, la transacción a la que se ha llegado desde la oposición es la transacción, es la iniciativa que debería aprobar hoy este Parlamento y que va a aprobar. Y, por lo tanto, lo que nos toca ahora, al menos desde mi grupo parlamentario, es repetir lo que he dicho antes, pedirle al Gobierno vasco que no devalúe las funciones de la Cámara parlamentaria, que es una Cámara representativa, y, por lo tanto, que no haga caso omiso a lo que la mayoría de las y los representantes de la ciudadanía hoy van a decidir en esta Cámara. Que haga caso a lo que se va a aprobar se ponga las pilas y se ponga a buscar la solución que está ahí planteada. Y sí, con la negociación. En la iniciativa nuestra se habla también de negociación. Con los afectados y también con los agentes sindicales, con los que en este momento este Gobierno no tiene precisamente la mejor de las relaciones.